Hola, hola, hola, hola, hola, bueno, muy buenas noches, si lo estás escuchando en estreno, si no, depende a qué hora lo escuches, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres? Eh, bueno, esta es la clase 32 de Astrología. Hoy vamos a ver eh, dentro de esta lista de reproducción que ya llevamos 32 videos estamos viendo ordenadamente la carta desmenuzada parte por parte Hoy le toca a Venus en las 12 casas independientemente de en qué signo esté porque eso ya lo vimos a Venus en los signos qué significa Tenerlo en Aries, tenerlo en Tauro, tenerlo en Géminis eh, y así en los 12 signos. Y ahora vamos a ver qué significa tenerlo en la casa 1, qué significa tenerlo en la casa 2, para después poder hacer eh, esa triple combinación, digo yo, que es el lenguaje astrológico. Eh, bien, te pido antes de empezar. Eh, con el video Que no te olvides de suscribirte eh, Es gratis No te cuesta nada Y a mí me ayudas un montón Que le des click También a la campanita Y, eh, y además Si Dejas un comentario Y un like Está Pero más que eh, para agradecértelo eh, Este es Al menos yo Si ustedes conocen a algún otro eh, Me lo dicen eh, Porque me gusta Tener interacción Pero yo estuve buscando Muchísimo eh, Cursos de astrología eh, Así Completos, gratuitos Desde cero eh, En Youtube Y no encontré Ninguno, ninguno que te enseñen la astrología así estructuradamente. Eh, por lo tanto, que yo sepa, este es el único curso gratuito en que puedes aprender muy fácilmente la astrología desde cero y convertirte en astrólogo, astróloga, astrólogo. Bien, eh, entonces, dicho esto. Una cosita más, tenemos un grupo de Telegram que está acá arriba Acá figura, t.me Barra curso de astrología, todo junto y en minúscula Puedes encontrarlo si tenés Telegram eh, Ahí está el curso de astrología Donde eh, charlamos de astrología Intercambiamos conocimiento, intercambiamos ideas, debates eh, La verdad que es muy enriquecedor en el curso de Astrología, o sea, dentro del grupo Curso de Astrología, eh, todas las tardes a las 18 horas de Argentina, eh, hago un chat de voz, de lunes a viernes, eh, que es como si fuera un programa de radio, pero muy interactivo, porque puedo hablar, pero también ustedes pueden hablar. Eh, así que está buenísimo para aprender y para realmente lograr con la meta que me propuse yo, ojalá sea también la de ustedes, que es antes de fin de este 2021 que cada uno de ustedes, los que así lo deseen, los que estén comprometidos con el tema, puedan trabajar como astrólogos, puedan ser astrólogos, puedan interpretar una carta natal y eh, cobrar los honorarios que correspondan por eso. Si es que lo quieren hacer por como salida laboral, si lo quieren hacer como autoconocimiento o para ayudar a familiares, también está muy bien. Lo importante es que eh, logren antes de fin de año eh, poder interpretar completamente una carta natal. Bien, eh, la clase pasada terminamos viendo a Mercurio en... Eh, la casa 12 ¿sí? o sea vimos Mercurio en casa 1 en 2, en 3, Mercurio es este simbolito que tenemos acá así que ahora lo vamos a sacar a Mercurio y vamos a poner a Venus que es el planeta eh, que, que nos convoca en la clase de hoy entonces, acá Venus está en la primera casa como siempre te digo, acá tengo el machete, que te lo voy a leer para no irme por las ramas, que te lo dejo en la caja de descripción acá abajo. Búscalo en el teléfono, cada vez está más difícil de encontrar la caja de descripción. Pero ahí, en la caja de descripción, vas a tener exactamente este machete. ¿Para qué? Para que hagas un copy-paste y te lo pongas en, tu, en una carpeta tuya y vayas teniendo toda la carpetita formada bien esto les recuerdo es teoría los sábados a las 19 horas de Argentina hacemos todos los sábados una clase, una clase práctica que es en este mismo canal en vivo que es la otra lista de reproducción que se llama curso de astrología online bien entonces vamos con la teoría Venus en casa 1, no importa que, en qué signo esté, en este caso está en Aries, pero eh, no importa en qué signo esté por el momento. Eh, lo importante que vamos a ver hoy es Venus en casa 1. Las personas que nacen con Venus en casa 1 tienen un estilo muy llamativo, son encantadoras, eh, con una personalidad muy magnética. Eh, la única desventaja que tienen es eh, que están siempre defendiéndose de situaciones no deseadas O sea, son, eh, pueden sentirse acosados eh, Bien, ahora vamos a ver si hacemos así ¿Qué pasa? No, era para el otro lado Perdón, la otra vez hice lo mismo Venus en casa 2 Venus en casa 2, eh, esta es la posición del amor y del dinero. Acuérdense que la casa 2 está relacionada, la casa 1, perdón, antes eh, es el yo soy. La casa 2 es el yo tengo, está relacionada con el dinero. Entonces acá Venus, que es la diosa del amor y del dinero, está relacionada con las dos cosas, con el amor y con el dinero. Yo tengo amor, yo tengo dinero. Estos dos están entrelazados. Son personas que tienen mucha suerte en asuntos financieros. Esto se debe mucho a su apariencia y a las habilidades sociales que tienen. Bien, ahora sí vamos con eh, Venus en casa 3. Si vos estás estudiando una carta o tu propia carta, está eh, tenés a Venus en la casa 3, ya sabés que se trata de una persona, o de vos mismo, que se expresan en forma cálida, encantadora. Eh, el, el modo de decir las cosas, yo digo que son personas que dibujan las palabras, ¿sí? Eh, y, eh, y los familiares, amigos, eh, vecinos, se convierten... Muy fácilmente en sus amigos del alma Son de esas personas que Pueden tener un millón de amigos Como decía la canción eh, Y que Seguramente Los demás Te van a estar considerando Tu hermano o hermana del alma Bien eh, Ahora sí Vamos con Venus en casa 4. Venus en la cuarta casa con esta posición puede ser que el principal amor de la vida sea la madre o el padre de esta persona. O sea, puede haber un complejo de Edipo o de Electra a quien probablemente hayan idealizado más allá de toda realidad. Eh, y esto los lleva a buscar esas cualidades y tesoros en la, en la persona que desean como pareja. A veces este idealismo no se da y, y a veces esta posición les juega en contra, depende del resto de, de la carta, y hace que les cueste... Eh, lograr el hogar que desean porque está demasiado idealizado bien ahora vamos con Venus en casa 5 eh, <coughs> perdón Venus en esta casa sin duda alguna les brindará experiencias amorosas pero serán cortas y pasará la vida buscando un amor eterno. Que incluya flores, corazones, porque son muy románticos. Con Venus en casa 5 es el romanticismo. Eh, también es muy probable que la persona tenga una relación cálida y amorosa con sus hijos. Porque la casa 5 también está relacionada con los hijos. Bien, vamos a ver... ¿Qué pasa si tenéis, como yo, Venus en casa 6? Venus en la sexta casa. Aquí Venus muestra tus habilidades eh, que te pueden ayudar a crear un ambiente cálido y armonioso en el trabajo. Y esto hace que tus supervisores, jefes, compañeros de trabajo, clientes, te quieran mucho, te tengan mucho aprecio. Sí. Eh, vamos a ver con Venus en casa 7 acá se complica un poco este Venus en casa 7 a veces vibra muy bien a veces no tanto porque eh, podemos decir que eh, naciste para el amor si tenés Venus en casa 7 es un gran premio, es como que, eh, nada, vas a andar por la vida enamorándote de todos, de todas, de todes y de todo. <risas> eh, es, eh, y, y se van a estar enamorando de vos. Eh, y, y la otra ventaja que tienes es que te da mucho equilibrio en las, eh, en las relaciones en general en todas las relaciones en, de con socios, con socios económicos, a los que les pones mucho amor. Pero la contra que tiene este Venus ahí en, en Casa 7 es que eh, a, eh, podés llegar a estar sintiendo como en la Casa 1, las opuestas, ese acoso por personas que sí se enamoran de vos pero que vos no te enamoras de ellos ¿sí? eh, en todos los sentidos del amor, ¿eh? no solo de, de pareja, pero muy principalmente de pareja Venus en casa 8 Venus en la octava casa podría ser considerado como una ventaja, ya que si consigues a la pareja adecuada esta posición será una fuente de excitación y placer incluso en tus años de vejez. Puede que tú y tu pareja sean muy atractivos. El único problema que se presenta es el impulso a la infidelidad. Si no te sientes sexualmente complacido con tu pareja, no dudarás en buscar placer en otro lado. ¿Qué? Bueno, a lo mejor podría ser una ventaja. Eh, vamos a ver... Venus en casa 9 Venus en la novena casa eh, Aprecian la diversidad de la vida Tal como se expresan las costumbres de diferentes culturas Y se sienten fascinados por ellas Es probable que se enamoren de algún país diferente al suyo De una cultura diferente a la suya Y que adopten sus gustos, su estilo y que incluso se casen con un extranjero eh, o sea, todas sus relaciones tienden a ser en el extranjero o con el extranjero son de estas personas que a lo mejor eh, nacen eh, por decir algo eh, en un hogar hindú y, y empiezan a seguir a la cultura inca qué sé yo, no sé o al revés, ¿sí? nacen acá en Occidente y eh, terminan siendo grandes budistas y demás. Eh, porque se enamoran de esa cultura que es externa a su propia cultura. Bien, vamos entonces con este Venus en la casa 10. Llegamos a Venus en la décima casa que es la casa del medio cielo, es la casa de donde tenemos más brillo, eh, donde está nuestra profesión, o sea, nuestros logros. ¿sí? Con esta posición pueden ser atractivos, agradables, muy solicitados en la comunidad y en su campo profesional. Por lo que la desventaja aquí es que su entorno podría quedar en segundo plano, dando prioridad a las exigencias de su carrera, su imagen o responsabilidades públicas. Para preservar una relación de pareja se encuentran en la necesidad de trabajar conscientemente en darle la atención que su pareja necesite. Eh, yo digo que esta posición junto con la del sol en casa 10 es la posición, por ejemplo, de los políticos que están muy entregados a su trabajo, ¿sí? O de los artistas que, que se entregan completamente a su trabajo y les cuesta eh, esa estabilidad eh, en el hogar. Eh, por ejemplo, un piloto de avión, una zafata, son todas profesiones muy atractivas para un Venus en casa 10, eh, pero les cuesta mucho eso, eh, poderlo eh, equilibrar en el hogar, en formar una familia, digamos. Bien, vamos con eh, Venus en casa 11, en esta ubicación... Estupenda, es, por, es probable que tengan relaciones cálidas y amorosas con sus amigos y podría ser de las personas afortunadas cuyo, cuya pareja es su mejor amigo. También pueden sentirse tentados a buscar algo más que una amistad. Sin embargo, sentirán temor de perder al amigo. Y por último, Venus en casa 12 Venus en casa 12 eh, se considera una de las posiciones más difíciles para Venus porque Venus es todo para afuera es el amor físico y es el eh, el, el dinero lo material y, y la casa 12 es todo para adentro entonces por eso se considera muy difícil Venus en esta casa genera una necesidad muy fuerte de ser amado y por esto, sin que se den cuenta, van andando por un camino de autodestrucción, haciéndose adictos a las personas que le hacen daño o le generan problemas. Si desarrollan la capacidad de evitar estas tentaciones tan desagradables, esta posición de Venus favorece la compasión, y brinda una hermosa devoción espiritual. O sea, es ideal para dedicarse a cuestiones espirituales. Para dedicarse a cuestiones sociales. Eh, yo digo que con Venus en casa 12. Es lo interno, pero que tenés ese poder de empatía flor de piel. Bueno, con esto vimos... Eh, el anteúltimo planeta interior Tenemos que ver a Marte eh, Que sería el último de los planetas interiores Por la cercanía con la Tierra En realidad está del lado de afuera Pero en astrología por la cercanía con la Tierra A Marte lo consideramos como uno de los planetas interiores Después tenemos que ver Júpiter y Saturno Que son los fronterizos y después vemos los planetas exteriores, que son Urano, Neptuno y Plutón. Todos en cada casa. Bien, eh, gracias por acompañarme en esta nueva entrega, en esta nueva clase. Eh, en, en la clase 32 eh, de este miércoles, eh, 22 horas como todos los miércoles. Eh, los invito a que el próximo sábado... A las 19 horas de Argentina, que sería, a ver, 23 horas de España, 22 horas de Canarias, 19 horas de Chile, Argentina y Uruguay, eh, 19 horas, dije, de esos tres, eh, 18 horas de Venezuela, 17 horas para Toronto ...Colombia, Ecuador y Perú... Eh, ...y 16 horas de México... ...por lo menos hasta que cambien el horario... ...México y, y España... ...que son los dos países que cambian horario... Eh, ...esos son los horarios de los sábados... ...los sábados la, la clase la hacemos en vivo... ...suele ser bastante eh, larga... ...suele ser de una hora y media, dos horas... Pero la verdad que es muy enriquecedora porque vamos contestando entre todos en el chat en vivo y vamos enriqueciéndonos entre todos. Bueno, gracias. Eh, namaste dice uno de mis eh, compañeros de estudio en el grupo y nos volvemos a encontrar el sábado en la clase en vivo. Eh, que es de práctica, netamente práctica, y el otro miércoles con otra clase teórica. Chao, hasta la próxima.